Han elegido unirse a la facción guerrera. Creemos en los simples actos de valentía y el coraje. Respeten eso. Hay dos etapas de entrenamiento. La primera es física. Forzará sus cuerpos al límite para dominar todo tipo de combate. La segunda es mental. Nuevamente hasta el límite. Enfrentarán sus miedos y los conquistarán. A menos que estos los venzan primero. Hay quienes dirán que lo que logren aquí hoy muy pronto será olvidado. Y yo digo que eso es basura. Uno cree que todo va bien y entonces algo sale mal. Y otra cosa. Y luego otra. Quieres recuperarte. Pero mientras más te esfuerzas, más te hundes. Dejas de pelear. No puedes respirar. Porque estás en el fondo. Lo cierto es que ustedes han recibido lo que todo atleta espera Una oportunidad Y temen echarla a perder Y yo igual Pero ahora compartimos ese miedo y lo superaremos juntos Un hombre valiente no se rinde, pelea duro ¿Sabes qué separa a ganadores de perdedores? Volver al caballo después de haber sido tirado ¿Así quieres ser recordado? Eres joven. Si lo haces bien, quién sabe qué pasará al terminarla. No voy a hacerte promesas, pero ¿por qué no